cómo estás? Aquí estoy como estás tú Se hinchará ahora una banda, banda, banda, te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Eso te ayudó. Estoy mejor. Gracias, mamá. <ríe> A revisarlos. Bu bu ahora no lloran.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 El bombero del camión hace shh, shh, shh, por toda la ciudad. Las ruedas del camión giran.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 7 papas más. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco papas, seis papas, siete papas más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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle Dulce ya así Yankee Doodle dandy. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas El capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres había como un millón. Yankee Doodle sí y Yankee Doodle grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas. Yankee Doodle sí así Yankee Doodle grande. Escucha el ritmo de la música y se con las chicas Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro con tu mano en la mía. Alto, ¿Qué ves, ¿Qué escuchas, es seguro, está despejado.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 seguro cruzar caminos hacia el otro lado ¿Puedes ser seguro con tu mano en la mía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 la cadera sacude su Uno Y el ratón bajó hicoridicoridoc, Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó coridoc.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 Humpty, Humpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Estaba diez en la cama y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 Arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana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 Si sí, se sí, deja de esconderse a tomar el té Mi que encuentra tarta y bollos Mi que encuentra tarta y bollos Mi que encuentra tarta y bollos